yeah hola gente estamos en un nuevo vídeo jugando a multiversus este juego de warner bros que salió hace unas semanitas que lo he estado jugando mucho pero que mucho y me, en mi opinión me parece muy buen juego y espero que disfrutéis del vídeo y aquí os lo dejo bueno, ya estamos aquí en el menú principal, que me parece muy muy bonito. No sé por qué está aquí Wonder Woman, pero está. Aquí está la trayectoria. Últimamente he jugado mucho con Lebron, porque es el personaje nuevo. Ya os traeré mmm, vídeos jugando con él. La verdad, un personaje muy divertido. El pase de batalla que sí son 5 euros pero la verdad para que no te den los glenium que para el siguiente pase de batalla pues la verdad es que no vale mucho la pena, la verdad eh, aquí está la tienda que va a venir próximamente y esto la verdad no sé lo que es esto es el glosario los ajustes las monedas para comprar los personajes Las monedas para comprar las skins Que son los... No sé cómo se pronuncia Y lo más importante La colección O sea, los personajes Que la verdad Sigo sin entender por qué no han metido a Scooby-Doo O a Harry Potter O a Gandalf O a Gizmo de los Gremlins Es que de verdad Ahora lo que voy a hacer es jugar varias partidas Para que veáis cómo es así multiversus por dentro Y el personaje que me voy a, que me voy a escoger Es yo creo que es Superman nivel, nuevo, nivel 9 con Wonder Woman Esto va a estar muy difícil Muy complicado Pero bueno, se intenta, se intenta se intenta. Vamos. Uf, es que ella tiene de todo. No sé cómo luego voy a poder ¡Párate! ganar, pero bueno. Voy a intentarlo, a ver. Vale. No está mal para calentar. Vale. Vale. Vale. Vale. Voy a intentar... Vale, perfecto. Vale, ya la tengo casi. Perfecto. Vale, un punto para el equipo. Un punto para mí. Listo para más. Me está pegando mucho y eso no, no es bueno. ¡Ojo con la cabeza! ¡Vale! ¡Superman pega muy fuerte, la verdad! ¡Vale! ¡Uy, cómo lo ha esquivado eso! ¡Vale! ¡Hasta los cielos! Uy, casi me muero. Vale, ¡Victoria! bien, la primera ganada. Perfecto, vale, ojalá no lo hubiera hecho. No Uf, perfecto. ¿Continuar? Oh, se rinde. Se ha rendido. Bueno, por lo menos ganamos la primera. Eso es, eso es bueno, eso es bueno. Me han dado muchas monedas. He subido de nivel con Superman. Perfecto. Perfecto. Elige un personaje. Vale. Ahora vamos otra con Superman. Nivel 2. Cuidado. Cuidado. Vale. Prepárate. Dicen que Tommy Jerry es eh, experto. Lo, lo, lo dice el juego, lo dice hasta el juego. dicen que es difícil de jugar. ¿no? Será un momento. Entonces vamos a ver. Got nothing left to La paliza que acabo de recibir con el Tommy Jerry Ahora voy a jugar Con una persona más Bueno, con dos personas más en realidad Y bueno, ahora me va a escoger No sé a qué personaje escogerme, la verdad Yo creo que a fin el humano La verdad Y bueno, vamos a darle a confirmar Voy a acabar con el mal, Vamos a ver si ganamos esta. Vamos a ver. Otro Tommy Jerry. Uh, uh. Vale. Vale. Se puede, se puede, se puede. Vale. Mi compañero es nivel 11, así que bueno. ¡Prepárate! es bueno, la verdad Eso es muy bueno Vamos Me encanta jugar equipo Con un buen perro Tell Keep waiting un personaje Madre mía Vale, pues Ahora va a jugar con granate No sé por qué la verdad Pero voy a jugar con ella Tampoco la he probado Pero bueno Madre mía A ver Tommy Jerry Por favor No te suicides Por favor Venga Estamos preparados Prepárate Es que ser nivel 11 y suicidarte es que es un poco. No sé, no sé si lo habré visto yo mal, pero. Oh, sí qué que musicón. Que tú, pues. Qué musicón, chaval. Qué musicón. Primer <risa> galletón. Vale. <risa> Vale. Madre. Qué suerte tienen, chaval. Porque mi compañero no, no hace tanto esto. Qué suerte que tienen. Yo me agacharía. López. Madre. Madre. de dios. Sí que sabes de artes marciales. Oye compañero, podrías hacer algo, ¿eh? Solo te digo, ¿eh? Lo siento, no va a ser. O sea, por favor, haz algo. Vamos a ver, venga, que te reventamos, vamos. No, ¡uf! Vale, perfecto. Pero qué pesado con los debilitamientos, ¿no? Madre de dios, qué pesado con los debilitamientos, chaval. Vale, perfecto. Punto para el equipo azul. No, ya perdimos. Es que hay, hay que ser. ¡Ah, vale, vale! Vamos a hacer puntos, vale, vale, vale. A ver, si no se suicida ahora mi compañero, la verdad es que de verdad hay que tener suerte. Rojo. Hay que tener suerte. En toda la barca. En toda la barca. <ríe> <ríe> Qué pesado con transformarse, ¿no? ¡Madre! Deja de hacer ese ataque, por Dios. Ma oh, oh, oh, ay, ay, ay, ay, ¡que me muero! ¡Uf! ¡Qué Victoria. suerte acabamos de tener! ¡Qué suerte acabamos de tener! ¡Madre! ¡Vamos, vamos, putos. ¡Uf! la próxima ¡Uf! Vale. Venga. Vamos a Jerry. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vale. Este hay que ganarla. El hay que ganarla. Personaje. Qué musicote. dios la música de, de nuevo, este crack. juego. No te ¿Cómo? Menúa. Eh, pero ¿y esa suerte? Y esa, suerte? o sea, ¿hay que tener? Hay que tener suerte para hacer ese combo. Eh, por favor Tengo muy buen ojo. Por favor, deja de utilizar ese ataque Madre de Dios No, yo no quiero uf, uf. Eh, Pero, ¿y el Jake este? Madre No se puede tener tanto debilitamiento, chaval O sea, es que es, es, es imposible así ganarles es imposible. Venga, ¿para utilizar? Venga, no. Toma. No. A el cielo. Bueno, bueno. Habría pues que haberme traído la crema. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? No, Uf, vale. Le ha dado. Le ha dado a mi compañero. Vamos allá. Renzo todo. Oh, oh. Buah. Eh. Madre. No, el grito. Buah. Es que el Jake. El Jake, qué pesado con los ataques esos, ¿eh? Chaval. Venga. Uy, lo acaba. Lo acaba Madre. Toma. Venga. Sin rodeos, eh, claro. Venga. Perdón, Bruce. Uy. Vale. Uf, no, no. Punto para el equipo Ya perdimos. Rob. No está mal. Uh. Uh. Punto ¿Bien? para el equipo azul. Sois es muy peligrosos cuando toquere. Madre, madre Que pesado, eh Allá, vamos. Venga Vamos Victoria. Victoria Para cerrar el vídeo Victoria para cerrar el vídeo Vamos bien, no seas tan duro contigo mismo. Vamos no, lo siento D'Arte está Vamos Uff, Uf, bien Madre, cuánto he sufrido Bien, bien, bien, bien. Misión completada Vamos, vamos Vale